Clio ayuda a los audaces, debemos plantearnos nuevos desafíos, preguntarnos eh, que si, si, si el historiador escribe la historia, eh, el historiador tiene su propia historia, desde luego que sí, pero es seguro que nadie la escribirá, si no lo hacemos nosotros mismos, queridos colegas y futuros eh, colegas. Llamamos EgoHistoria e a esto de la historia de sí mismo, es un término de origen francés, lo empleamos ya en el cuarto congreso de Historia de Debate en el año 2010, con un apartado sobre el historiador de sí mismo. ¿no? Yo prefiero el término de EgoHistoria más... Que, que el tradicional de autobiografía, de memorias, de cualquiera, también puede ser de un historiador porque es un género demasiado tradicional, poco eh, exigente y con, con defectos conocidos, por ejemplo, un exceso de individualismo, de, de ensalzar la propia figura, de justificar eh, lo que uno ha hecho, acumular datos y sobre todo dirigirse a un ámbito reducido de, de familiares y e amigos, que no es poca cosa, desde luego. Pero se espera más de un historiador. Se espera, una creo, una autobiografía más colectiva, más social, más mental, más explicativa. Es decir, una autobiografía con enfoque historiográfico de manera que el individuo eh, está situado en su, en su contexto eh, y que la autobiografía forma parte de una biografía eh, colectiva. Eh, pf, ¿Qué interés, con todo, tiene la egohistoria que proponemos? De perso en lo personal, seguro, ya, es, de eso no, no, ca no cabe duda. Eh, mi padre, por instigación mía, hizo su auto biografía y después decía esto queda para vos, es decía esto queda para vosotros. Después no fue así, porque se hizo una película que titulamos El trabajador del siglo XX. Por lo tanto está la cuestión del interés histórico de una biografía, de una autobiografía, en nuestro caso eh, concreto, autobiografía de eh, historiador. Eh, ¿Qué aporta? Bueno, un conocimiento histórico sobre los tiempos vividos por el autobiografiado, eh, eh, muy, muy interesante porque tiene eh, ojos de, de, de historiador. ¿no? Eh, a mí, en ese sentido, me, me sigue pareciendo un ejemplo el, el trabajo, el librito de Mar Bloch eh, sobre. La, eh, la derrota del ejército alemán eh, en, en 1939. ¿no? Él le llamó la extraña derrota y él, a la hora de escribirlo, dice, bueno, yo soy un historiador de campaña, dice, o sea, campesino, pero bueno, en ese momento era un militar importante del ejército francés que vivió dramáticamente. Eh, la falta de resistencia por parte del ejército francés a la ofensiva de, a, a alemana. Por lo tanto, sí eh, tiene un interés histórico la, la, la auto, las autobiografías de, de, de historiadores. También, eh, más todavía, un interés historiográfico, porque eh, eh, la, la egohistoria permite conocer mejor la, la, la historia. Que, que escribimos ¿no? eh, en fin, fijaros que, que la historiografía analiza obras pero en ningún caso o raramente eh, el autor de, de esas eh, obras por lo tanto yo creo que hay que hacer un nuevo tipo de autobiografía lo que llamamos ego-historia aplicando eh, a nuestra propia historia lo que venimos llamando en esta serie de vídeos breves y de podcast breve, lo que este, hemos estado llamando nuevo paradigma eh, historiográfico. Es decir, que eh, en el, lo que dijimos en el primer episodio de esta serie, o sea, la, la historia es una ciencia con sujeto eh, cognoscente, ¿no? y, y si, si el historiador escribe la historia, obviamente interesa conocer del propio historiador pues su origen social, eh, sus valores eh, su ideología, su interacción con los acontecimientos vividos, etcétera, además obviamente de cómo se fue eh, formando y, y a qué tendencia historiográfica eh, pertenecía ¿no? por lo tanto hay que reivindicar que por, por capacidad y formación eh, eh, los historiadores somos testigos excepcionales de la historia que vivimos y somos capaces de desprendernos de nuestro empaque académico y analizar en nuestra propia historia los acontecimientos que vivimos con enfoque eh, historiográfico. Sabiendo que no se debe ni se puede separar lo, acadom, lo académico de lo personal que están íntimamente relacionados como toda obra o profesión eh, humana y también sabiendo que tanto lo académico como lo personal que evolucionan juntos etcétera también a su vez están determinados por la evolución eh, histórica ambos ¿no? por lo tanto en ese sentido hay que tener claro que para hacer una ciencia con sujeto hay que hacer historia del propio sujeto que escribe, que escribe. ¿no? Eh, sobre la egohistoria que proponemos, está todo por hacer. Es decir, que debemos experimentar. Eh, y tenemos una obligación especial los que pertenecemos a la generación del 68, porque recibimos el impulso de estudiar y hacer historia justamente de la experiencia vivida entre en esos años 60 y 70 en el mundo en, en general, pero particularmente en, en Europa y, y América, ¿no? que, que, que es donde donde está es los, la, la gran mayoría de los que estáis siguiendo este curso de vídeos sobre qué es eh, la, la historia. Nadie va a valorar más la historia que los que intentamos o hemos intentado eh, cambi cambiarla. ¿no? Es decir, haber vivido momentos históricos importantes nos capacita por sí mismo para valorar otros procesos y momentos históricos a su vez importantes, hace un tiempo reciente, pero también hace, a un tiempo eh, remoto, claro, para lo cual no basta con los conocimientos que hemos adquirido, adquirido en nuestra propia experiencia histórica, sino hay que naturalmente pasar por un aprendizaje de la historia eh, como como oficio ¿no? si se quiere hacer eh, como como es eh, debido ¿no? yo diría lo mismo de la actual generación universitaria mmm, indignada eh, millennial etcétera es cierto que es demasiado pronto no no falta perspectiva por lo tanto es ese efecto de de, de pasar de, de la historia que se protagoniza a la historia que se escribe, pues sucederá pues, más tarde, no, no, no ahora. Muy, mucho más, además, porque el proceso de la indignación juvenil eh, y universitaria eh, global eh, está inconcluso. Ahora mismo, diez años después de, del origen del movimiento Los Indignados en el norte de África, en Europa y en América, eh, de, del norte pues eh, estamos viviendo esa indignación juvenil y universitaria con mucha fuerza en américa latina pues eh, eh, en chile en, en perú y, y, en, y en colombia por lo tanto eh, el paso de la historia que se hace eh, eh, como protagonistas de los acontecimientos, a la historia que se escribe, se dará, pero más tarde, pero yo espero que se dé, porque puede ser muy importante también para nuestra disciplina, al menos tan importante como lo fue eh, toda la, la historia vivida en el siglo XX para el tránsito de la historia eh, tradicional a los nuevos historiadores de la escuela de Anales y del marxismo. Eh, historio, historiográfico. Lo paradójico, si no es así, es, es esto de investigar sobre otros pero no sobre nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros coetáneos que, que lo merecen eh, igual o, o si acaso eh, más. Bueno, aquí termino estas reflexiones ofreciendo algunas referencias sobre la base siempre, de que es un, una línea de, de investigación, yo diría, de auto-investigación que está en sus, en sus comienzos, porque en Francia mismo, cuando, cuando se, se inició esto, pues no tuvo seguimiento posterior y ahora en la nueva historiografía del siglo XXI es cuando hay que recoger y llevar a la práctica esa, esa idea de la, de la ego eh, historia. Por lo tanto, tres referencias. Primero, eh, el libro de eh, ensayos de, de historia eh, en francés, eh, editado en 1987 por Calimard, eh, que, que respondiendo a una idea inicial y coordinado eh, su realización práctica por Pierre Nora eh, y donde participa pues, Georges Duby, Jacques Le Goff, eh, Zonu, Raymond y otros. Curiosamente, eh, Pierre Nogat, eh, que es el padre de la idea y quien materializó el proyecto, no, eh, él mismo no se moja y no, y, y no cuenta su propia historia. ¿no? Bueno, en fin, yo, eh, como discrepamos con, con él en otros temas, por ejemplo, en los temas relativos a la, a la memoria histórica no me extraña, ¿no? en parte probablemente él no ha hecho su propia historia por, porque es demasiado conservadora, lo cual es una idiotez, porque eh, obviamente a, al margen de cualquier eh, ideología eh, eh, la, la egohistoria es importante, ¿no? porque todo lo que es real no, nos interesa ¿no? y todo lo que es humano. Eh, nos interesa independientemente de las ideologías, en este caso de los historiadores, y menos en el caso de Pierre Nogat que ha tenido una trayectoria eh, bastante enriquecedora, en contacto medio conflictivo pero real con, con la escuela de de Anales ¿no? después eh, quería ofrecer también como referencia en mi web personal un apartado que se titula así, historiador de sí mismo donde ahí publico pues algunas entrevistas, eh, vídeos y audios generalmente bajo demanda, ¿no? Eh, porque interés eh, la parte de mi propia historia que interesa más es la que tiene que ver pues con, con mi participación en la lucha contra eh, la dictadura y por la implantación de la democracia en España, es decir, tardo franquismo y, y y transición pues, bastante limitado, esa es la demanda que hay ahora sobre la historia de algunos de nosotros, ¿no? pero de todas maneras, claro, a mí me interesaría hacer una historia más amplia de tipo colectivo, de tipo social, de tipo mental, como parte de una biografía colectiva, pero bueno, lo tengo pendiente. Esta experiencia, a demanda de otros, como digo, de hablar sobre el tardofranquismo, y la, y la transición en todo caso ha demostrado y también me ha demostrado a mí que se puede aportar cuando se junta capacidad de análisis con, con experiencia vivida, un punto de vista diferente de la historiografía lo, eh, oficial en este caso sobre eh, eh, el papel de, la, de los movimientos sociales eh, en, la, en, la, en la transición de la dictadura a la democracia. En, en, en España. ¿no? Eh, lo que aprendí de, estas, de estos retazos de historia que, que decía en formatos en formato diversos que, que están en mi página web personal, lo que aprendí es que es imposible separar eh, el actor que, que fui del, del historiador que soy. Es decir, que de alguna manera la mirada que se hace actual, cuando en este caso, además, como el mío, pues. Se, se ha cambiado de, de profesión, porque originalmente era ingeniero, eh, técnico, etcétera y después ya algo tardíamente me pasé a la, a la historia. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, en ese sentido, eh, es muy difícil separar eh, lo que se ha sido y lo que es, y en este caso el protagonismo eh, sobre la historia inmediata de, de la escritura de la historia hoy en día. Que, caso, eh, está más yo me he especializado más, como sabéis en historia medieval, en historiografía pero vale igual esto, esta conexión entre, entre el actor y el, y, el, y el historiador que se da en otros casos eh, por, por lo que yo conozco ¿no? después también, por último, quería ofrecer un trabajo mío bastante amplio que se titula Manuel Barros eh, Obra y Fuente que es la introducción de las memorias de las que he hablado de mi, de mi padre, Manuel Barro, el, el, el, que publicamos con el título de Horrapaz de Aldea, Memorias de un Trabajador, eh, 1918-1976. Mi padre era un obrero metalúrgico, construía eh, barcos y... Y, y su historia, sobre todo la segunda mitad de su vida, pues es, es mi propia historia, con lo cual en, en este trabajo sobre Manuel Barro, obra y fuente, pues estoy haciendo, soy sujeto y, y objeto al, al mismo tiempo de mi investigación y de mi análisis es una experiencia que a mí me sirvió eh, bastante. Para quien tenga interés esta, estas memorias publicadas en el año 2007 dieron lugar pues, eh, a un año, al año siguiente a, a una película eh, financiada por la televisión de Galicia, un trabajador de, del siglo XX a la que ya hicimos referencia eh, que, que se ha eh, eh, publicado también con subtítulos en, en castellano y en inglés para quien tenga interés. Bueno, nada más, el próximo episodio será sobre historia y narración. Eh, sed felices haciendo historia, también la propia historia.